Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo están queridos? Ahí están viendo recién mi Instagram. Eh, así que, bueno chicos queridos, hoy vamos a estar haciendo un video bastante, bastante cortito y que tiene que ver básicamente con el sorteo del CS52 Liz, el tanque premium polaco de tirocho, ¿bien? Bueno, ¿y por qué estábamos viendo tu Instagram? Bueno, básicamente chicos, porque van a tener que participar... Esta vez vamos a cambiar el formato de lo que hacemos habitualmente Quiero darle un poquito más de bolilla a este Instagram que es el mío Y que como pueden ver está bastante flojardi no, 270 seguidores eh, Estamos mal, estamos mal porque tenemos 5200 suscriptores en YouTube Y unos 1000 prácticamente en Twitch Así que 270 es la caca misma Así que nada, por eso es que vamos a empezar a darle un poquito más de power Entonces chicos Básicamente, ¿cómo tenés que hacer para participar de este sorteo por el C-52? ¡Liz! ¿Ten que premio polaco de Tier 8? Bueno, voy a estar subiendo esta imagen que están viendo ustedes aquí. todo Por aquí, por aquí, por aquí. Esta imagen gigante del C-52 Liz. Conmigo, apuntando así, haciendo los dedos de... de haciendo la gran Neymar. Bueno, básicamente, eh, esta imagen es la que voy a estar subiendo en eh, mis redes sociales. Básicamente, en Instagram, más concretamente. Así que, para poder participar, tienen que entrar a esta, a esta imagen... Darle follow a mi Instagram y eh, dejar su link de World of Tanks, básicamente en esta imagen que voy a estar subiendo ya mismo. Así que tienen el link abajo eh, para poder ingresar y dejar su corazoncito ahí y seguirme. Es importante que lleguemos, tenemos que pasar las 400 personas, chicos. Vamos a romper las redes sociales. Así que les pido que ahí les pido su, su apoyo y que nada, que me den una mano con esto porque vengo bastante. Vengo bastante vago con el tema de Instagram Así que nada, confío en que ustedes me den una, una buena mano ahí en ese sentido eh, ¿Qué más? ¿Qué más chicos? ¿Qué más? Bueno, nada, básicamente eso Sencillo O sea, pasa al link que tenés abajo Que es mi Instagram Donde está esta foto Dejas ahí tu corazoncito A esta, dejas tu, tu link de World of Tanks Y me tenés que seguir Tenemos que pasar los 400 seguidores chicos Vamos, vamos a meterle power, bien Así que bueno, nada amigos, eso, sencillito muy, muy fácil y te puedes ganar este tanque Si llegamos a pasar Por las dudas, si llegamos a pasar Los 500 seguidores Además de esto, o sea Voy a dar un... Voy a dar un... No me sale el nombre Un, un alquiler No me salió el nombre Un alquiler por el C-52 List por 25 Batallas, ok? Ok Hoy es día 3 de eh, septiembre, jueves 3 de septiembre, y son tanto como las 20, 30 horas, así que básicamente vamos a hacerlo hasta el 4, hasta el día 5, yo creo que, que es un buen, un buen número, el día número 5 que cae exactamente sábado, buenísimo, el sábado 5 entonces... Vamos a estar concluyendo lo que es este sorteo. Y eh, voy a estar tomando los nicks de ahí. Los voy a poner en la página de sorteadillos. Y básicamente ahí el que gana, gana. Es totalmente al azar Y si llegamos a los 500 seguidores. Además vamos a sortear otra cosita. Que es el tema este del, del alquiler del C-52. Lease por 25 batallas. Muchas gracias queridos. Vamos a darle pilas. Vamos a darle fuerza a ese Instagram. Y nos vemos. En la próxima, chau oh, chau